Contando las horas para volver a verte Mi corazón tiene miedo de poder perderte Esto es el destino, no creo que sea suerte Si no te tengo creo que puedo enloquecer Más ¿dónde estás? No te puedo olvidar está dando vuelta por mi mente y no puedo pararte La realidad no se puede cambiar Lo que yo siento por vos todavía no puedo mostrarte Más ¿dónde estás? No te puedo olvidar está dando vuelta por mi mente y no puedo pararte Mostrarte, Luz en la ciudad, son oscuridad Si no estás acá, ya nada es igual Esto se frenó, pero no va a acabar ¿Y que sucedió? Se puede arreglar Si no ponemos de acuerdo, podemos hablar En nuestra mente los recuerdos no van a calmar Yo a mi labio muerdo al verte caminar Mi alma se enredó y no logras escapar Nuestros cuerpos conectan también Esto es más que físico, otra cosa es Que el viento escuche mi nombre otra vez Que la luna y el sol vengan a volvernos a ver Ya, no, que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 de y hagámoslo siguiendo el patrón conectémonos ya no queda opción de y hagámoslo siguiendo el patrón